Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les traigo el método definitivo para que puedan eliminar el tiempo de pantalla de su iPhone, el límite de tiempo de esta función. Fíjense que acá tenemos, bueno, unas aplicaciones que podemos ejecutar sin problema, como por ejemplo mensajes, mensajes se ejecuta sin ningún problema porque en esta aplicación la función no está activa, pero hay otras aplicaciones como por ejemplo la calculadora que si la tratamos de abrir, en este caso nos va a pedir más tiempo, si le damos en ok se cierra la aplicación y si tratamos de pedir más tiempo podemos usarla por un minuto más que un minuto bueno es prácticamente nada la idea es usarlo por más tiempo entonces aquí nos da la opción de colocar un código ok entonces podemos colocar el código el problema es que si se nos olvida el código no vamos a poder entrar en la aplicación y esto se vuelve más complicado bueno chicos en este caso para poder quitar el tiempo en pantalla el límite de tiempo vamos a utilizar nuestro programa llamado TinoShare for Yuki el cual estará en la descripción del video, lo descargan, lo instalan y luego de obtener la licencia y de registrarla le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador luego de haber ejecutado el programa como se pueden dar cuenta tenemos varias funciones podemos en este caso desbloquear el código de seguridad podemos eliminar el ID de Apple, podemos omitir el MDM pero la opción que nos interesa es esta que dice quitar tiempo de uso. Vamos a seleccionarla. Y el siguiente paso es conectar nuestro iPhone. Que tiene el problema a la computadora. Y bueno chicos, luego de conectar el teléfono. Aquí el programa nos detecta el dispositivo que está conectado. Nos muestra el modelo. Y bueno, nos muestra unas observaciones adicionales. Entonces, sería cuestión simplemente de darle clic al botón que dice iniciar. Aquí yo les voy a poner lo que es la pantalla del teléfono. Para que más o menos vean pues el proceso general y una vez que nosotros estemos listos le damos clic a la opción que dice iniciar ok aquí tenemos que bueno seguir los pasos al pie de la letra tenemos que abrir lo que viene siendo la configuración tenemos que en este caso tocar lo que viene siendo nuestro nombre luego tenemos que irnos hasta donde dice buscar mi dispositivo y desactivar la función ok esta función la tenemos que desactivar para poder continuar con el proceso entonces este caso le damos acá y desactivamos donde dice buscar. ¿Okay? Muy seguramente nos pide la contraseña, la colocamos y luego de desactivarla automáticamente el programa va a detectar que se ha desactivado. Y bueno chicos ya acá podemos en este caso eh, darle donde dice aceptar y podemos darle clic nuevamente al botón que dice iniciar. Y de esta manera lo que se va a encargar el programa es de quitar el código de tiempo de pantalla. En este caso el dispositivo, el iPhone, va a hacer como una especie de reinicio, no es reinicio como tal, pero sí se va a encargar en este caso de hacer como una sincronización con la computadora. Y efectivamente luego de que haga este proceso, aquí aparece que el tiempo de uso se ha eliminado con éxito, ya podemos darle clic en hecho, el dispositivo sí se va a reiniciar. Y ya podemos cerrar el programa. Ya sería cuestión de dirigirnos al iPhone para verificar de que efectivamente el tiempo en pantalla se ha quitado con éxito. Y ya podemos entrar nuevamente en las aplicaciones. Entonces esperamos a que en este caso se reinicie. Colocamos el código de seguridad. Y como pueden observar ya tenemos todas las aplicaciones